Continuando con la serie de convertidores multinivel, vamos a hablar del convertidor anclado por capacitores o capacitores flotantes. Entonces, en esta topología vemos que la barra de corriente continua está conformada por dos condensadores que dividen la tensión BRC justamente en dos. Vemos adicionalmente que cada rama del puente convertidor está conformada por cuatro interruptores con su respectivo diodo en antiparalelo y un condensador, que es el denominado condensador flotante, cuya tensión viene en función de la conectividad de esos cuatro interruptores, puesto son los que van a definir la circulación de corriente por este condensador y por tanto su nivel de carga y la tensión entre sus extremos. En la lámina vemos la representación de un convertidor de tres niveles, trifásico, por condensadores flotantes. Entonces si vemos la tabla de conectividad, vemos que cada rama puede obtener tres estados, BDC, 0 y menos BC medios. Pero el estado cero se logra con dos conectividades diferentes donde cada una es la conjugada de la otra. Si la corriente depende de la conectividad en el condensador, eso significa que debo utilizar estas dos conectividades para obtener el mismo estado de manera simétrica en el control a fin de garantizar que el condensador se cargue de manera ecualizada. Vemos la salida del convertidor con sus tres estados para la tensión de la fase A, para la rama de la fase A. Entonces, en función de las capacitancias, la función de las capacitancias flotantes de C3 a C5, consiste en fijar la tensión de bloqueo de los interruptores a la tensión de una capacitancia. La tensión de cualquiera de los condensadores es VDC medio para el caso del puente de tres niveles, por tanto la tensión de bloqueo de los interruptores es la mitad de la tensión del bus DC. La tensión de salida de cada rama presenta los tres niveles que ya habíamos mencionado, más menos VDC medios y cero. Considerando que cada fase entrega corriente a la carga. Es fácil observar que para el caso de la capacitancia C3, que corresponde a la fase A, se carga cuando S1 y S2 negados están accionados, y se descarga cuando sucede el negado, es decir, S2 y S1 negado. Y viceversa, si la carga retorna corriente. Por otro lado... Asumiendo que la tensión de las capacitancias es BDC medio, la tensión de bloqueo de los interruptores queda fijada a BDC medio. Pero si cambia la tensión del condensador de anclaje, la tensión de interrupción de bloqueo de los interruptores también cambia en la misma proporción. Por eso es necesario mantener la ecualización de la tensión. Entonces la tensión de las, de las capacitancias flotantes perdón, se mantiene constante escogiendo apropiadamente la combinación de interruptores correspondiente al nivel cero de tensión de salida para mantener la carga de las capacitancias equilibradas. Y esta es una de las razones por las cuales este puente no es tan utilizado comercialmente. Porque el algoritmo de control no solo debe dar el estado de salida del convertidor como tal, sino debe mantener la ecualización de las distintas capacitancias flotantes del puente. A continuación vemos el esquema nuevamente de 5 niveles para una sola rama, donde vemos cuatro condensadores en la barra de corriente continua, cada uno a BDC cuartos y tres condensadores que conforman el puente convertidor. Cada condensador maneja niveles de tensión diferentes. Cada uno maneja niveles de tensión diferentes. El primero, el más externo, 3 BDC cuartos. El segundo, 2 BDC cuartos. Y el más interno, BDC cuartos. El número de interruptores necesarios son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, para cinco niveles requerimos 8 interruptores controlados con su respectivo diodo de descarga Vemos la secuencia. Vamos a ampliarlo un poco para verla con más detalle. Okay. Fíjense que los estados más externos, BDC medios y menos BDC medios, se obtienen con una sola conectividad. Los estados intermedios, BDC cuarto, se obtienen con tres conectividades distintas cada uno. Y el estado cero se obtiene con seis conectividades diferentes. A diferencia del puente de tres niveles, donde el cero lo obtenía con dos conectividades diferentes, fíjense que aquí el número de conectividades aumenta notoriamente para cada nivel de tensión. El más externo tiene uno, el siguiente interno. Tiene 3 y el más interno, que es el 0, tiene 6. O sea, una menos, una más, perdón, que el nivel de, de el puente. Eso quiere decir que mantener la ecualización de este puente es mucho más complicada que el caso de 3 niveles. Por eso es que a nivel comercial es difícil conseguir un puente de capacitores flotantes de más niveles que de 5 y hay mucha investigación a lo largo de los años para obtener algoritmos de control que permitan ecualizar los diferentes condensadores flotantes que tiene este puente. Entonces, el funcionamiento normal del convertidor, las capacitancias C1, C2, C3, C4 y C5, están cargadas a la tensión BDC cuartos, mientras que C6 está a BDC medios y C7 a a3 BDC cuarto. Suponiendo que se disponen de condensadores. Con tensión nominal BDC cuarto. En las posiciones C6 y C7. Se deben emplear dos o tres condensadores en serie respectivamente. Ello supone el incremento del número total de condensadores a emplear. Por otro lado. El equilibrio de C5, C6 y C7. Se consigue escogiendo la combinación de interruptores apropiada entre todas las posibles soluciones que hay. O sea que el problema ya no solo consiste en saber qué estado necesito, sino cómo conecto los interruptores para obtener ese estado, de tal forma que balancee las tensiones en los condensadores flotantes. Debido a la presencia de los condensadores flotantes, la tensión de bloqueo de los interruptores es BDC, N-1, al igual que el convertidor anclado por diodos. ¿Qué otra ventaja tenemos? No hay diodo de fijación en el convertidor eliminando los problemas asociados con estos diodos. El control de la tensión de los capacitores flotantes se realiza mediante el uso apropiado de los estados redundantes del convertidor. Es decir, requiere un algoritmo de control supervisor de estar monitoreando las tensiones de los condensadores flotantes para mantener su, su equilibrio. Algunas transiciones entre estados obligan a conmutar más de un interruptor a la vez, incluso hasta cuatro conmutaciones, y es preferible evitarlas siempre y cuando el equilibrio de tensiones de las capacidades, tancias, lo permita. Puede emplearse como convertidor de CBC si sin que el equilibrio de la extensión en la capacitancia sea un problema, gracias a los estados redundantes, aún con corrientes unidireccionales. El equilibrio de los condensadores flotantes puede ser abordado de forma independiente por cada rama del convertidor, mientras que el convertidor anclado por diodos debe considerarse como un convertidor trifásico completo. ¿Qué inconvenientes tienen los condensadores? El convertidor de condensadores flotantes emplea un número elevado de capacitancias. La corriente que circula a través de todas las capacitancias flotantes es la misma, por tanto, los condensadores deberían tener el mismo valor capacitivo para mantener valores similares de tensión de rizado. Si se emplea en el convertidor condensadores de la misma tensión, es decir, BDC de entre N-1, el número de capacitancias flotantes es de n-1 por n-2 sobre 2, a las que hay que sumar n-1 capacitores de la barra de continua, lo que supone un mayor volumen y costo del convertidor. Los capacitores flotantes deben soportar la corriente de la carga, por tanto deben seleccionarse adecuadamente, con el objeto de no generar excesivas pérdidas para no condicionar la corriente máxima del convertidor. Debe definirse un procedimiento inicial de carga de los condensadores flotantes. Como ustedes ven, no están conectados físicamente a la barra de continuo. Entonces su proceso de carga viene únicamente en función de las conectividades que nosotros hagamos. Existe un peligro potencial de resonancia a causa de las capacitancias en el sistema. Estamos introduciendo un número importante de condensadores estamos switchando, y eso puede producir fenómenos de resonancia. Si la tensión de la barra continua aumenta rápidamente, los capacitores flotantes tardan un tiempo en alcanzar las tensiones normales de funcionamiento, y los interruptores superiores e inferiores de cada rama bloquean una tensión mayor que la prevista durante este tiempo, unidos las distorsiones significativas de la tensión de salida. La distorsión en la tensión de salida es un, hiper, es un importante obstáculo para la aplicación comercial de este convertidor, especialmente en sistemas de generación distribuida, como pueden ser los eólicos y los fotovoltaicos, porque se producen variaciones rápidas de la potencia transmitida, y por tanto hay flujo de bloques de potencia hacia o desde el condensador, lo cual puede cambiar significativamente su proceso de carga. En cambio, el convertidor tipo cascada, vamos a ver su topología, ventajas y desventajas. Esta topología se basa en la conexión de inversores monofásicos con fuentes separadas. Aquí tenemos un esquema de una cascada de 5 niveles que está conformado por dos puentes H monofásicos conectados en serie, con dos fuentes de entrada. Esas fuentes pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Cada puente puede generar como son puentes de dos estados, BDC, menos BDC y cero. La tensión resultante se sintetiza como la suma de las tensiones generadas por cada rama individual. Si ambos tienen la misma fuente, podemos obtener cinco niveles. 2BDC, BDC, 0, menos BDC y menos 2BDC. Suponiendo que ambos tienen la misma fuente de alimentación. Si ambos tuvieron fuentes diferentes, podemos, podemos obtener estados diferentes. Pero sim simplemente 5 estados a partir de dos puentes de 2 estados conectados en serie. Puentes que están en la literatura bastante discutidos sus sistemas de control. Entonces, resulta que el puente cascada es bastante simple su sistema de control y no requiere o no tiene las inconvenientes del puente anterior, que es el problema de la ecualización del nivel de condensadores. Entonces, las tensiones continuas de entrada deben estar aisladas entre ellas, obteniéndose normalmente a través de un transformador con secundarios aislados o transformadores independientes acompañados de sus respectivos rectificadores de diodo. Hoy en día se utilizan inclusive paneles fotovoltaicos para lograr la alimentación o generación eólica para cada nivel de tensión. No obstante, las aplicaciones como filtro activo o corrección de factor de potencia de las fuentes de continua pueden ser utilizadas para sustituir estas por capacitancia. O sea, es decir, podemos sustituir estas fuentes por condensadores. En vehículos eléctricos, se pueden emplear baterías. En aplicaciones de almacenamiento de energía. Se pueden ampliar pilas de combustible o bobinas superconductoras o, o supercondensadores. En aplicaciones de energía fotovoltaica la fuente de continua representaría los paneles solares. En estos casos, es, se simplifica la estructura del convertidor y se rebajan los costos al prescindir del transformador. Por otro lado, se puede sustituir el rectificador de diodos por un puente de IGBT conmutado a alta frecuencia, es decir, un rectificador PWM o activo, lo que habilita la posibilidad de flujo de potencia bidireccional. En la gráfica, vemos un puente de tres niveles conformado por tres puentes H monofásico. Entonces, el valor de cada puente como ya habíamos discutido, es, en este caso tenemos un puente trifásico, puede ser BDC menos BDC o cero. El número de niveles que se obtiene con un convertidor siempre es impar y si se desea obtener un número par de niveles, debe añadirse una rama de dos niveles a cada una de las fases del convertidor. Entonces, esto corresponde a un puente de tres niveles para conexión en estrella, para cargas en estrella. Aquí vemos un, un puente en cascada de cuatro niveles. Fíjense que está conformado por un puente de tres niveles trifásico, un puente, perdón, de dos niveles trifásico y puentes monofásicos en cada una de las fases. Entonces tenemos la superposición de la salida del convertidor trifásico aunado en serie con el convertidor que está en cada una de las fases. Eso me permite obtener los diferentes niveles de tensión. ¿Qué ventajas tiene el convertidor cascada? Entonces, al estar constituido por la asociación de etapas de puente, la construcción puede ser modular, rebajando la, rebajando la complejidad del montaje y del costo. En consecuencia, el número de niveles de P se puede incrementar fácilmente añadiendo nuevas etapas iguales sin la necesidad de incorporar nuevos componentes. Además, la modularidad facilita el mantenimiento del sistema. Requiere menor número de componentes que otras topologías multinivel para alcanzar el mismo número de niveles y no necesita ni dios de fijación ni condensadores flotantes. La topología es tolerante a fallas puesto que el convertidor puede continuar su funcionamiento con un número de niveles menores de tensión aunque una etapa esté cortocircuitada. El sistema de control no debe velar por el equilibrio de las tensiones de las capacitancias, de los capacitancia, niveles de tensión de las capacitancias del convertidor. Simplificando su realización, debe exceptuarse aquellos casos en que la fuente de continua se sustituye por capacitancias. Por ejemplo, en aplicaciones de corrector de factor de potencia o de filtro activo, porque ahí sí tenemos que balancear la tensión de la fuente, que es el condensador de salida. ¿Qué inconvenientes? Se requieren fuentes de continuas aisladas para cada etapa del puente. Se requiere para su implementación un transformador con múltiples secundarios o bien múltiples transformadores independientes para cumplir el requisito de fuentes aisladas provisto de sus correspondientes rectificadores para suministrar la tensión de continuo. Si bien se pueden cancelar determinados armónicos del lado de la red, mediante la elección apropiada de los grupos horarios de los transformadores, con diferentes secundarios, presentan inconvenientes que implican una amplia, una más amplia implantación. Es decir, si bien con los Grupos horarios o los grupos de conexión de los transformadores podemos eliminar selectivamente armónicas del lado secundario. Como este puente requiere un primario con múltiples secundarios, esta solución es mucho más compleja de su implementación cuando tengo múltiples secundarios. Las características del transformador hacen que el costo del, del convertidor se incremente en forma notable la conexión de fuentes aislada entre los dos convertidores en el montaje ac dc ac bidireccional o back-to-back back, o convertidor espalda-espalda espalda, no es posible, ya que produce un cortocircuito a menos que los convertidores conmuten sincrónicamente. Entonces, con esto hemos visto los dos tipos de convertidores más utilizados en la literatura que nos faltaban, que era el anclado por condensadores, donde vemos que el principal inconveniente es la ecualización o el sistema de control adicional para mantener que los condensadores flotantes tengan la, los mismos niveles de tensión. Y vimos el convertidor cascada que se construye a partir de convertidores de dos niveles, monofásicos y trifásicos, pero estos requieren la utilización de fuentes independientes, lo cual hace su costo, si bien es más simple desde el punto de vista de control, es más costoso su construcción debido a la necesidad de esta fuente. Entonces, agradeciendo su atención, los invito a continuar con el siguiente video de esta serie de convertidores multinivel, donde hablaremos de otras topologías de convertidores multinivel que asocian o utilizan los tres las tres estructuras básicas, que es el anclado por diodo, el, con el condensador flotante y el convertidor de cascada, para generar nuevas estructuras. Gracias por su atención.